Cierra los ojos y respira profundamente. Visualiza un sueño que hayas tenido en el pasado y recuerda los detalles. Imagina un lugar tranquilo y repite en tu mente, «Recordaré mis sueños esta noche». Visualiza tus sueños en tu mente y respira profundamente. Suelta cualquier tensión en tu cuerpo y deja que tu mente y cuerpo se relajen profundamente. Recuerda que puede llevar tiempo y práctica recordar tus sueños, pero con paciencia y persistencia podrás hacerlo. Buenas noches y dulces sueños.